Buongiorno cari amigo, da Pablo el giorno de hoy oh, como podéis guardar, eh? he portado la corda, ¿Qué cosa vamos a hacer hoy, vamos a hacer ejercicios para demagrire con la corda, voy a hacer un circuito, voy a hacer 45 segundos de con salto de la corda y 30 segundos para hacer otros ejercicios de tonificación, así ayudamos aunque tonificamos nuestro cuerpo, será un ejercicio eh, de, continuativo seguido ¿no? será poco tiempo para prender agua y por eso si tú hay voglia de beber agua inicia de saber agua porque en este ejercicio no se ferma más no se ferma como puedes guardar, guarda que estoy en una, una parte muy descómoda para mí pero como son el jardín va de casa no no no no más herbal, ahora no, no la posibilidad de hacerlo de bien, como tú lo haces bien en casa en un pavimento normal. normal, yo lo voy a hacer un poquito más difícil, pero va bien. Si es válido, es normal. Es normal que es valio. Lo importante es mantenerse, andar fino, fino a la fine. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad en nuestro cuerpo. así, la me piego, salgo nuevamente, salgo nuevamente. Ecco, eh? aportar un talón indietro. Ejercicios para demagrir. Con tonificaciones. En tonificaciones vamos a hacer abdominales. Fachamos un poquito de, de bracha. Fachamos un poquito de, de gambe. Fachamos de tutti un poco. Por eso en la pausa será una pausa activa, activa, activa. 45 segundos de corda y 30 segundos para tonificar el cuerpo. Perfecto. Prepárate. 3, 2, 1 Salto de la corda, saltala salta como voy, saltala salta como voy, puedes llegar como voy, son 45 segundos de, de salto de la corda, con 30 segundos de, de recupero activo, ¿no? si tu ancora no sabes salta la corda, puedes guardar en mi video un video como imparar a saltar la corda, aunque uno con consiglios para las personas que quieren iniciar a saltar la corda, uno de los ejercicios que a mí me piace de più. ok, con la corda, prendo la corda, no la mono più y extiendo, pa, extiendo Ah, pura gamba. Ah, okay. Su pierna derecha. El Pinocchio no supera la punta del pie. <tose> Nuevamente la corto Nuevamente. Para con uno. O con uno, uno. en este como el espacio cosí así un poquito no puedo hacer otros movimientos porque ma, no a farme mal pero toda casa lo puede fare. pero este lo puedo hacer uno dos uno dos Próximo, Cuatro pa no tocarla, la corta que el ginocchio no supere la punta del pie, corta, corta. cambiar uno, dos, uno, dos, <ríe> ok Abro grande Cuarta. uno, este movimiento, de la ah. sí, continua, sí, continua, sí. Ah. con de ejercicio, abinato, una sana y correcta alimentación, grande resultado. Cierto, si soy constante. No se trata de inventar un profesionista, pero si una persona con buenos Una corta, salto, en salto, está ta, empieza a tocar esta, está está está con este ejercicio nos ayuda a el polpacho, va, salto, salto, continúa. De atome, plan, plan, para uno, dos. Nuevamente. Abdome, abdome, prende la corda. Uno, due. Piega ginocchio, faccio esto, vale? su, su en giro, su en giro. <SILENCIO> no puoi pues, esto no es piegamento, piegamento. Continúa, continua, continua, continua. tu lo puoi fare anche più lungo, puoi fare anche un minuto salto la corda piegamenti, piegamenti, guarda piegamenti avanti avanti avanti avanti ¡Avante! ¡Avante! ¡Avante! ¡Avante! ¡Avante! ¡Vamos, vamos, vamos! facciamo vamos a parar con esto: vamos piego el ginocchio, un solo lato, un solo lato. En el próximo giramos de lato, un poco de, de girovita, pie Continúa, continúa saltando, continúa saltando, continúa, continúa, continúa, continúa, continua, continua, continua. continua, continua. continua, continua. Sí, sí, sí. Continúa, continua. Recupero, recupero. Va a continúa. Ah. Cambio, cambio, Está un poquito dificultoso, los apego ya. la habíamos falta, si la habíamos falta pues lo podemos hacer en medio, gracias a todos por guardar eh, este canal, si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso de Gore Paulo ¡Ah!